Qué cómo estás? Y algunas palabras antes de que nos vayamos. Por aquí empezó el rato, sabadell. Pero ahora esto es el Roat tu Sanfeliu, tu la petita. Y está lloviendo y se me está mojando el objetivo. Qué bonito. Ay señor. Luego le digo a mi hermana que ponga unos filtros de Instagram. Quedará súper nostálgico. Son mágicas, porque son una puta mierda para poner. La gente que está viendo esto está en otro espacio temporal, está en otra dimensión, tío. Sí. Ojalá hayan matado a alguien. Espérate, que, ¿Para no cuando vea el video, que, que aún no ha salido el cámara. Ya sé. Hola, papá. <risa> no lo sacamos por si acaso nos denuncia, Sí, sí. Bueno, yo os denunciaré por sacarme a mí, así que. <risa> Con qué tocaremos. ¡Qué frío! Mira, que tanto llover, tanto llover, su puta madre. A no la puta. Bueno, mejor, ¿no? Pero mejor. Que, payo, que nos ha robado los platillos los gitanos Tiene más púas tuyas, ¿no? Tiene más puas tuyas Ah, que eso, que se me ha olvidado Psicología de la anormalidad ¡Ah! Y la vida moderna Así soy en mi barba <risa> en mi perro Está guay. Bueno, pues ya nos dirigimos hacia el con... Cierto. Todo separado. Porque se separan así mucho. ¡Oh no! ¡Publicidad! Carrefour. Es que me iba a dejar la guitarra. Ah, claro, Porque la quieres. Para. Esto es un Javi. Entonces por qué tienes 50 banderas comunistas y un gorro. Pero no tengo 50 banderas comunistas, tengo una, la quiero quitar y el gorro es de cuando fui a Rusia. Pues antes era comunista cuando fue a Rusia. Te oigo. <ríe> es un secreto entre nosotros, ¿vale? Gente que está viendo el vídeo. También tengo un cono y no soy poli. Vale, ahora sí que estoy grabando, así que no digas cosas que no debes. La, ¿La, la otra la has cerrado, ¿no? Sí, sí. Sabes contigo, ¿no? No, en serio, ahora, ahora me estoy haciendo la idea, ¿cómo rompiste este vaso de incendio? No hay ni martillo ni nada. Pues llamas al Edu y que lo rompa de la cabeza. Pero que esto es mental, que esto no lo puede romper el Edu. El Edu lo puede romper todo. Esto es plástico, tío. Se todo El monumento más bonito de San Juan, España. Se llama figura oxidada. Este tío ahora va con speed y va... Sí. Sí. Es Pero no, que sin bici es más espectacular. No, aquí, comentando... Javier. Okay, ellos hey, like. hey, hola a todos. Buenas a todos. No, nada, mamá. ¿Y gusta? ¿Cómo va? ¿Está bien? Me, sí, me, Ay, contra me contrat anegro. contrato con Machi. wow, wow, wow. <risa> <¡Pum>! <risa> primerísimo primer plano. Ultra primerísimo, poroso plano. Poros, poros. Ya vamos a estar grabando. Son poros astronómicos. <risa> ¿Hay estas y vamos a tocar... Vamos a tocar... Ahí vamos a tocar. Para que sepamos que el coche de los curas en la matrícula pone curas, esquizos Como la con... H. Como en esquizos. No, la H porque no suena. En realidad lo que sirve es la C de eso Claro. vamos a denunciar! ¡Somos de Cheche! ¿Te gusta? ¿Y este? ¿Y este ¿Te, este gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta la mía? Este es el puto fumado de mierda, mira que cara de vagabundo que tiene. Sí, tío, normal o L. Hagas una patata. Vuelta, <risa> ¿qué opinas? Esto no puede ser. ¿Ya está? Aquí no hay caracoles. Ah, no. ¿Por qué todos ven tan bien estos? A ah, es la acústica. B es la acústica. C es la acústica o D depende. Pues es una guitarra eléctrica, no es acústica, tío. <risa> Pero porque tocan bien. <risa> porque. Es... Tu manqueta. Sí. maqueta. Sí. ¿Qué Has porque... declarado que ese grupo toca maqueta. <risa> sí. ¿Sabes que te pueden denunciar por.? <risa> ha dicho <risa> por que toca que tocan, <risa> que tocan, que tocan su maqueta, no que toma maqueta. Ah, vale, tocan su maqueta, vale. Entonces, vendo cojo a <risa> caja. A caja cojo, cojo es cojo porque, claro, no tiene patas y entonces te caes por eso, cojo. Pues yo estoy nervioso Hacemos un contrato verbal Contratamos verbal. De, de bajista Te vale. vamos a pagar 0 euros durante eh, 50 meses Y un meses. dorito 50 meses, Vale. Eso es tu paga inicial Y esta es tu paga final No, doctorito? tío, el finiquito no se lo des aún ¿Qué? El finiquito no se lo des aún Dame el dorito, cabrón <risa> Dame el dorito, cabrón Ten ¡Au! Tenías otro dorito <risa> y, y otro daré Ah, hazlo otra vez, que no te he grabado ¿Te crees que me voy a dar aquí a.? Vale, vale. Sí. Ah, <risa> me en hierro. Otra en que no salió cuadra. Te pollen. <risa> ¿Has dicho que te apoyen. Sí, cabrón, que me has hecho daño. ¿Pero pollen? No, ¿Poyen? ¿Poyen? ¿Poyen? ¿Poyen? ¿Poyen? Que te Habla el indio que igual te ves Susan. ¡Hala, amigo! ¡Rica cabra! Eh, yo comer vaca diario. <risa> <risa> Oyen, callejeros. Barrios marginales del Bajo y Obregat. Podemos acercarnos vagamente a las esquinas y contemplar la belleza de la fauna salvaje. Los vagabundos. Me río por no llorar. Tera, tira, coño. Santigábalo todo, joder. Santigábalo todo. No, no, que igual me pega, tío. Que sí, no, igual tío, me muerde, tío. Que no, que no, que me va a morder, tío. No tengo púa, no señor, señor. ¿Cuánto lleva en la calle? Yo no ¿Eh? ¿Eh? Señor, a mí cuánto, no me grave, ¿eh? ¿Cuánto, ¿cuánto no, llevaste no, en la no, calle? Tranquilo, llevo... que le, le borramos la le borramos la cara, ¿eh? Que le borramos la cara. La eh. cara. Que me dejes punkiguarro. ¿Cuánto, lleva... ¿Cuánto lleva usted en la calle? Yo. No, déjame tu Por lo menos llevo. Cambiamos a donde está la funda de mi carro. No. No traigo púa. ¿Cuánto llevas? A ver. Ahora mismo... Hay que, hay, así hay que hablar con los vagabundos, de gente Señor, cuenta y lleva la... Es un... A ver, es un... No me toques, maricón. Es usted vagabundo, pero sabe hablar, puto cilipollas. ¿Verdad que sí? Eh. Te vas a chupar el pene de la, cabrón de mierda. Así no se habla. Así no se habla. No te han enseñado... ¡Que no me grabes, te he dicho, eh! No te... No, la cosa solo viene a comer... Comer carnaza. ¡Pirate, San Pauli! Hey. Ah. Thank <laughs> you. ¿Has ido al desierto? ¿Tú quién eres? Identifícate Yo soy nazi, Hay Hilde ¿Tú quién eres? Identifícate ¿Sabes? Ah, Javi del futuro, si no te has pasado esto de Pokémon, te mato Claro que no ha visto? ¿Y dónde, dónde coño voy? Luego no, te quedas de esto Hola, ¿Quién eres? Identifícate Lo gracioso Somos Anselmo ¿Los dos? ¿Sois ¿Eh? Anselmo? Sí, claro que sí, sí yo ¿Quién eres? Identifícate yo soy eh, hey, el señor de las cavernas. ¿Qué? Fíjate. Yo soy a que soy Ahora para ¿Eh? ¿Eh? Aunque no lo vea la noche. así, mira.